Buen día mundo, hoy los saludo desde República Dominicana Y vine aquí a hacer algo de trabajo eh, Vine creo que como todo día, todavía no sé Y miren mi apartamento donde me estoy quedando Les voy a hacer un tour ahorita de todo Pero por ahora eh, me pedí una tostada francesa con un juguito de chinola y bueno pues yo llegué tarde de la noche simplemente a dormir me acabo de despertar y ya casi me traen el vehículo para andar bueno pues montada porque es que muy incómodo muy difícil andar a pie y bueno básicamente así estoy voy a desayunar me baño y empezamos la labor está mi outfit porque ando en pijama me acaban de traer mi guagua y yo creo que es este mismo parqueo, señores. Sí, ese mismo parqueo, súper cool, me encanta. Es la primera vez que me quedo en un piso uno y la verdad me gusta porque no tengo que andar como, por ejemplo, miren, el apartamento es muy lindo, se lo voy a mostrar ahora no? un ratico. Eh, siempre que me quedo en otros pisos, por ejemplo, si pido en Uber Eat, tengo que bajar a buscar la comida porque no se permite como que suban a traerte comida, y bueno, aquí estoy en el piso 1, así que nada más me la pasa el mismo señor de seguridad. Y así, tengo demasiado riego acá. La comida, la comida, o sea, miren la comida del aeropuerto. Chito. Y voy a limpiar un poquito. Y creo que ya me toca. Um, yo no le he contado bien. No he trabajo mío como rush as brand. He eh, yo vine aquí a firmar unos papeles. De algo mío de whisky, pero eso se lo vamos a contar más adelante. Por ahora, ahora que digo rash, déjenme revisar unos correos que me llegaron y son muy importantes. Les muestro parte de mi outfit. Esta blusita me la compré hace ya como unas semanas y me encanta. Miren qué cool es por atrás. Y me la puse con este pantaloncito de tela. Estoy loca por conseguir más pantalones con Si ya no me deja hacer. Más pantalones así. Me pedí uno el otro día. Es de Sara este. Pero señores, díganme si solamente es a mí que me está pasando. Pero la calidad de Sara va de mal en peor. Yo me pedí este pantalón como en un verde. Y me salió con el zipe así, todo doblado. Como bien dañado. El otro día me pedí uno en small. A mí me quedó chiquito y a mi mamá le quedó grande. O sea, como que los hay ya ni siquiera son como true size. En una misma pieza, y he tenido mucha experiencia, pero la cosa no es esa. La cosa es que yo me lo compré en Sara hace ya casi dos años, y me encanta. Porque miren, como que se ajusta bien, pero te deja ver así como que pompis. No sé, me encanta. Este es extra small, y como siempre yo tuve que cortarlo. Me lo voy a poner con estos tenis, y como el viaje fue muy, muy rápido, y por poco día um, solamente traje este pantalón. Un legging. Bueno, básicamente dos leggings porque son bien chiquitos. No ocupan casi nada. Y... Pero... Entonces, o sea, yo estoy aquí, pero mi mente está trabajando allá. Eh, perdón, me están llegando mensajes porque ven que estoy grabando aquí. Para ni siquiera traer cámara. Y mm -hmm. nada, y me traje un jean. Esa cartera, porque es perfecta para el viaje. Y esta es como para usarla aquí. Aquí está todo mi accesorio. Me voy a aplicar esto ahora. Ropa interior. Eh, Perfume, skincare, poquita cosita de todo. Y le voy a mostrar. Bueno, reguero. Reguero. Básicamente, en un rato lo que yo traje. Y ya está en mi cama. Puerta a un desastre. Le voy a mostrar mi gran ropa. Lo que traje. Cuatro t-shirts. Dos leggings. Un jean. Esto que como manga largas, Esto ya me lo puse. vine con esto. Un básico. Un top de pijama. Este vestido que no sé ni para qué lo traje. Y... Más básico, ustedes saben como yo soy Y solamente tú tienes una zapatilla Y nada, bueno, pues ahora Me voy a arreglar A ponerme algo en la cara Y let's see, ah bueno, y esta gorra Creo que me la voy a poner, y traje esto dije, Para el vestido amarillo Pero no sé si me lo vaya a poner Y dos gorras, obvio Nada, me voy Señores, dos días en RD Y me perdí el día de ayer porque estaba resolviendo Toda la cosa ya firmé papeles Ya básicamente acabé Casi todo lo que vine a hacer aquí Y bueno, me voy en un rato Bueno, en un rato, en la madrugada Y resulta que antes de ir Me quería ir al médico Porque estoy teniendo problemas con esta uña Desde cuarentena Empecé a tener problemas con ella eh, Como una, vamos a decir, filtración Pero no era filtración Tampoco era hongo no sé lo que era, la cuestión era como que me dolía Y ha empeorado Ya este es mi tercer médico Y bueno, miren acá Yo solamente fui a checarme la uña Y bueno, que me vieran la piel Resulta que no sé si pueden ver Pero se ven como una manchita blanca Que fui donde otra doctora Y me indicaron, o sea, me dijeron como que mi piel estaba Estaba teniendo un problema de envejecimiento Como prematuro, vamos a decir Pero no era prematuro y tenía una resequedad extrema. La cosa es que algo que no me gustó de esa cita fue que no me hicieron exámenes. Bueno, hoy vine a checarme la uña donde la dermatóloga, otra nueva, mi tercera para la uña, mi segunda para la piel. Y ella decidió hacerme una biopsia. Aquí me anestesiaron, me sacaron un pedacito de piel, bien, bien, bien pequeñito. Pero sí, básicamente eso, eh, lo enviaron a, a examinar. Y nada, vamos a esperar resultados. Si Dios quiere, es como una condición atópica, creo. Y okay, perdón, estaba leyendo algo. Ustedes saben que cuando bloqueo de aquí del teléfono es súper incómodo porque siempre me están llegando cosas. Nada, la cosa es que me van a. me van a. Me, organiza tu pensamiento. Mandaron. Van a mandar todo a Santo Domingo, la capital. Para que examinen todo. Y aquí tengo recetas. Ya empecé a comprar las cosas que me, que me indicaron. Y posiblemente sea como... Se me olvidó el nombre. Pero algo queda en la piel. Y que es fácil de tratar. Pero se debe de tratar. Porque si no, empeora. Esto solamente me pasa en brazos y piernas. De las rodillas hacia abajo. No me ha pasado en otra parte del cuerpo. Y estamos tratando eso. Y no, no sé. Yo me desperté hoy. Y como que... Como que no fue la mejor manera de despertarme No sé, como que me desperté, me cambié rápido Fui al médico sin comer, luego salí Comí, me tomé un café Y hoy el día yo me siento así como si estuviera flotando En una nube Como que no tengo fuerza en el cuerpo ahora no guay Y dándole para atrás un rato choqué No fue un choque, o sea, no me pasó nada no a mí, no le pasó nada no a mi vehículo Bueno, vehículo que tengo rentado <risa> Ni le pasó nada al otro vehículo Pero choqué, o sea, le di a un carro y es como que estoy en el aire, de verdad Que yo no sé qué es lo que me pasa Ahora estoy esperando una amiga Y estábamos comiendo Le dije que tenía antojo de comerme Un bizcocho de caramelo Demasiado O sea, una exageración de rico El bizcocho Y ya comí eso Ahora me siento empalagada Y voy a hacerme manicure, pedicure El cabello no me importa irme así Porque me lo lavo yo misma en la casa Sin pro Pero las uñas sí Como que quiero la antes de mí. Principalmente los pies tan horrible tan duro Y resecos entonces um, me dijeron del pedicure que vaya ahora Rápido Pero mi amiga no sale O sea, lo estoy esperando pero no hay sistema Para lo que está haciendo Y nada señores, eso ha sido el update De lo que yo he hecho aquí Me lo tengo que juntar con una diseñadora Ahora en un rato Antes de irme Pero sí, mi vuelo es O era hoy a las 3 de la tarde Lo cual iba a ser imposible porque yo estaba acostada Y tenía cosas que hacer O era a las 5 de la mañana y me voy en ese A las 5 de la mañana lo que tengo que estar en el aeropuerto como a las 3 nada, la cosa es esa y nada así va todo, les cuento un update maybe cuando llegué allá, no sé el viaje ha sido bien porque he podido resolver pero también ha sido como cansón, no sé y ahora sí les cuento que estoy grave no aguanto el dolor oh, miren cómo está el dedo, está súper hinchado me tuvieron que cortar la uña de esa forma para entrar el medicamento, yo le conté que está como media vuelta la uña por dentro y es una condición, de verdad, la doctora me dijo el nombre, pero yo ni siquiera me acuerdo. La cosa es que me tuve que parar en la farmacia a comprar, porque obviamente tarde, no lo voy a llamar a la doctora. Y Uy, sí quería que yo fuera a, a emergencia, a la clínica, que fuera por emergencia. Pero la verdad es que yo no quiero, porque es que cada vez que uno va a la clínica por emergencia, lo primero que te saludan es con una inyección. Y yo tengo miedo, o sea, como que <ríe> trato de evitarlas la cosa es que ya tengo tiempo sufriendo con esta uña y el dolor, la inflamación. Ay, dime, yo me siento vica aquí. ¿Por qué? ¿Entonces la cámara está aquí? Porque estoy grabando una celular, Pero yo miro para acá para verme yo. La volteo y estoy un ching más cerca de la cámara. Nah, la cosa es que um, la primera vez, miren, para que tengan cuidado. A mí me comenzó todo en cuarentena. Miren que tengo mucho tiempo sufriendo con eso. Y se me empezó poniendo la uña débil después se me empezó poniendo una cosita blanca aquí, como un poquito hueco eh, vine a donde un médico, me recetó pastillas, pero eran muy fuertes, era un tratamiento en verdad muy fuerte eran cuatro pastillas al día dos en la mañana, dos en la noche, y tenía que comer bien porque eran muy fuertes por tres meses, o sea, era, era fuerte yo no lo terminé que no me sentía bien más gotas Resulta que todo eso era para hongos en las uñas. Cosa que, según la doctora nueva, me dice que no piensa que tenga porque no me funcionó. Fui donde una segunda doctora y esa segunda doctora me recetó gotas para la mañana, gotas para la noche. No me recetó pastillas. No me funcionó. Todo empeorado y la de ahora me recetó pastillas y me recetó un tratamiento. Que por cierto, solamente... Yo les conté que lo venden en dermatología, que es un lugar como... Como una botita. ¡Oh! El dolor es demasiado intenso, me está pasando ahora mismo. Y se me está poniendo caliente el dedo, se me pone rojo, está inflamado, feo. Nada, la cosa es que el tratamiento se me rompió. Y se rompió, de verdad. Eso fue tan extraño, fue como un fantasma. Él estaba en una funda y de repente yo digo, concha, le está oliendo demasiado fuerte, porque huele como a gas, ligado con formón, ligado con cloro, ligado con con todas las cosas fuertes que ustedes pueden imaginarse, a eso volví el tratamiento. Y yo le digo a mi amiga Paula le digo, Está oliendo raro aquí en el apartamento teníamos aire prendido, todo cerrado Y de repente vemos para la mesa Y levantamos la funda El tratamiento se rompió La cosa es que antes de que se botara Yo pensaba que le iba a poder salvar Me eché un chin Y el tratamiento es tan fuerte Que yo me hice las uñas Y donde me cayó tratamiento Por ejemplo aquí Se me fue el esmalte No sé si se puede ver Y se puso pegajoso como una goma Es tan fuerte, tan fuerte que como que quema Entonces yo siento que eso fue lo que me hice Me entré un chimpa a la uña Y ahora siento que se me está quemando la uña Y me pasan unos dolores muy fuertes Y mi dedo nunca había estado así Con todo y todo, tan hinchado y tan duro Vean, no los do yo no los doblo más de ahí Porque me duele muchísimo Nada, de las cosas es que esas son las buenas nuevas Me paré en la farmacia entonces y sí compré pastillas Para el dolor y la inflamación Estoy esperando que me haga efecto Hace como 20 minutos me la tomé Y nada, no, estoy aquí en el aeropuerto Llamé a un amigo que era que me iba a traer Y él fue a buscar a las 2 de la mañana a mi casa Cuando yo tenía que estar aquí a las 3 y algo Porque es internacional, yo tengo que estar 2 horas antes Pero realmente como no hay tanta gente, ni siquiera 2 horas Pero no, la cosa es que no son ni las 3 Y me faltan 2 horas aquí sentadas Hasta que empiecen a abordar el... el aeropuerto está totalmente vacío El vuelo mío va de aquí como con 40, 50 gente, no sé Súper vacío Y nada, no, eso es una buena nueva o sea, que la computadora para empezar, miren mi comodidad, o Saqué que la computadora para empezar a trabajar un proyecto que tengo para ustedes, como para ver si lo adelanto, porque en verdad yo estoy en sueño y no quiere dormirme, porque aquí, Entonces miren que yo me dormí, bien avión me Y no, entonces básicamente en esas ando, y me compré una bola de yuca, que voy a comer, creo que voy a comer, ahora, y esperando que me quite el dolor, ya duele tanto que hasta se me olvida que está doliendo.